Hello, everybody. Hola a todos. All the members. Todos los miembros, Minjue. Min todos los amigos, Minjue. Mmm... Mm. traemos de nuestra conciencia de regreso para que sea ella misma. Cuando observas tu cuerpo, si lo sientes pesado, eso significa que la energía del cuerpo no es suficiente o la energía de tu cuerpo no está fluyendo bien, y entonces usamos Mingyue. Necesitamos que Mingyue ilumine el espacio interior del cuerpo, que vaya a través del cuerpo, parte a parte, diciendo para hacer que el chi del cuerpo se haga abundante y que fluya bien. Y luego vas a sentir que tu cuerpo entra en un estado de chi, un estado de chi centrado y armonioso. Va a aparecer. Y ese estado aparecerá en tu respiración, vas a sentir que tu respiración armoniza todo el chi interno del cuerpo. Disminuirán las sensaciones físicas hasta desaparecer, y tú y el universo se vuelve uno. De esta manera, las sensaciones de pesadez en el cuerpo, los bloqueos del cuerpo físico van a desaparecer. Y vas a entrar en un estado shu ling. En ese estado vas a encontrar tu paz, interior, tu paz interior, tu alegría y tu confianza, tu estado centrado, esa completud centrada. Las emociones también van a ser transformadas y van a desaparecer. Así que cuando sientes que te has perdido y las sensaciones del cuerpo se vuelven pesados y hay bloqueos, inmediatamente la conciencia retorna en... Usas minyue puro y minyue puro transforma la energía corporal diciendo shu, shu, parte a parte. Y todo, la totalidad del cuerpo se vuelve vacío, muy, muy fino. Y también las sensaciones desagradables desaparecen. Las sensaciones de bloqueo desaparecen y se vuelve muy armonioso, armonizado. En el universo. Si tienes una sonrisa interior, el estado de amor va a aparecer rápidamente. Si has hecho mucho trabajo, has trabajado mucho y ya sientes que la conciencia ha ido hacia afuera durante mucho tiempo, demasiado, tú necesitas traer la conciencia de regreso y solo mantenerla en ti mismo y hacer un, un gran descanso para dejar que la energía regrese y la conciencia va a ir transformando dejar que la conciencia transforme la completud new, level, para crear uh -huh. beautiful, state. un nuevo estado min centrado de alto nivel mm. Mm. Are min siente min Minyue Min en su interior, sonrisa. Minyue Min amor. Mm. Mm. Todo el campo de conciencia mundial y nuestro Minyue son uno. Mm. Nos sostiene el campo. Iluminate. Inner space. iluminando el espacio interior de la Shui. cabeza. Shui. Shui. Shui. Shui. Shui. Shui. Shui. Shui. Y poco a poco... Minyue va a iluminar el interior del cuerpo, todos los espacios sutiles y vamos a ir descansando diciendo yu y los, las sensaciones del cuerpo físico se van a hacer más ligeras, se van a hacer muy puras. Sensaciones muy livianas, ligeras. Van a ser sensaciones minyue puras, estado minyue. Y poco a poco... Hua. transforma todo el cuerpo una y otra vez. Y en esa base se crea una nueva vida y un nuevo estado. Cuando escuchas mi mensaje, tu conciencia y mi conciencia se funden juntas y se fundan con el campo de conciencia mundial. Tú vas a obtener el soporte, el sostén del campo de conciencia. Recientemente, algunas personas quizás se han perdido y ahora necesitan rápidamente regresar para formar una nueva completud.